¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Manifestación Mística y hoy el tan esperado quinto programa, el último en el que estamos dando repaso y en el que estamos haciendo referencia y dando, por supuesto, nuestra interpretación a este extraordinario y maravilloso libro de, del Tao que es el Wabuchi, ¿sí? ¿Sí? Recuerden, este es el quinto programa, es el último y vamos a repasar las lecciones del 71 al 81 y para no perder más tiempo vamos derechito a ello. Entonces, la lección número 71 del Wau Chi, aquí lo tenemos por Lao Tse, un libro extraordinario, muy muy actual a pesar de que tiene más de mil años este libro. Y dice la lección número 71, yo lo titulé así, el proceso de autorrealización. Dice, la transformación hacia la vida eterna es gradual y la energía pesada y espesa del cuerpo, de la mente y del espíritu ha de ser primero purificada y elevada. Cuando la energía asciende al nivel sutil puede buscarse el dominio de sí. Un instructor sabio enseña los poderosos principios de la autointegración, solo a aquellos que ya han alcanzado un alto nivel de autopurificación, de autodominio. Además, todas las enseñanzas adecuadas siguen la ley de la respuesta a la energía. El método más eficaz es siempre aquel al que responde de manera más armoniosa la energía natural del estudiante. Para uno será apropiado el celibato y el cultivo de sí. Para otro, el mayor beneficio resultará de la instrucción dual guiada. Un maestro con discernimiento determinará el equilibrio adecuado de las prácticas para cada persona. En cualquier caso, has de saber que todos los maestros y todas las técnicas son solo transitorios. La verdadera realización procede de la fusión directa del propio ser con la divina energía del Tao. ¿Sí? Entonces, todos los procesos o todo el proceso que nos lleva a ir descubriendo el principio de la autointegración o de la re realización, y aquí se los voy a revelar para que den pasos hacia adelante con respecto a entender hacia dónde nos conduce el, el Tao tiene que ver por sobre todas las cosas con el vaciamiento tiene que ver por sobre todas las cosas con la muerte de todos los deseos de todas las pretensiones de todos los caprichos que existen en nosotros esos son los principios fundamentales porque una vez que nosotros dejamos de lado todo lo que la mente pueda estar lanzándonos para que nos desviemos de la voluntad superior es así como nos reafirmamos entonces en esa condición que el Tao llama eh, estado de realización ¿Sí? alcanzar entonces esa energía, esa fuerza, esa maravillosa vibración significa tirar por la borda todo aquello que nosotros no somos. Es de ahí de donde empezamos a entender cuáles son los principios. Porque los principios no tienen un fundamento a través de las palabras, no tienen un fundamento material y tangible. Los principios tienen la más absoluta entrega, la más absoluta renuncia, la más absoluta devoción hacia la divinidad. Ese es el máximo de los principios y es ahí hacia donde nos lleva el avance, es ahí hacia donde nos lleva todo este proceso de realización que tenemos que ir logrando. ¿Sí? Paso número... Eh, perdón, lección número 72. Lo titulé, siembra y comparte. Si deseas obtener el mérito y hacerte uno con lo divino... Desarrolla entonces tu virtud y extiéndela hacia el mundo. Abandona teologías fantasiosas e ideas imaginarias y realiza algún trabajo cotidiano ordinario como la curación. Abandona todo conflicto y lucha. Practica la bondad inquebrantable y la paciencia sin fin. Evita seguir los impulsos y perseguir las ambiciones que destruyen la plenitud de tu mente y te separa del camino integral. Nunca te obsesiones con las circunstancias ni renuncies a tener conciencia de ellas. Para dirigir tu mente has de saber que no existe nada, por tanto, abandona todo apego en la nada. ¿Sí? Recuerden que eh, cuando hablamos de curación, nosotros estamos hablando de cuidar, curación viene de la palabra cuidar. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? Lo más valioso que existe en nosotros, nuestra mente. Que por supuesto, desventuradamente, es lo más descuidado que existe, es lo menos eh, preservado por nosotros, y entonces, claro, es así que nos vamos desposeyendo de gran poder, es así que nos vamos desviando del gran camino, y es así entonces que nos vamos apegando a la ilusión. Y como nos dice esta lección número 72, hay que abandonar el apego en la nada. ¿sí? Por eso es que vamos hacia esos principios que son el más completo y absoluto vacío que nos brinda el encuentro con el todo no es un vacío sin nada es un vacío con el todo ¿de muy bien, lección número 73 Lo titulé darse es avanzar el maestro no puede ayudar al estudiante mientras el espíritu de este se halle contaminado la purificación de la contaminación espiritual no es responsabilidad del maestro sino del estudiante aquella se lleva a cabo ofreciendo al mundo el talento, los recursos y la vida que uno tiene. También puede un estudiante sano ofrecer su energía pura al maestro y a los ángeles inmortales que lo rodean, y un, y un estudiante disminuido puede proporcionar como mínimo alimentos, vino o servicios. Cuando uno da lo que puede sin refrenarse, Quedan rotas las barreras de la individualidad. Entonces ya no es posible decir si es el estudiante el que se ofrece a sí mismo al maestro o es el maestro el que se ofrece a sí mismo al estudiante. Uno ve solo dos seres inmaculados que se reflejan el uno al otro como un par de espejos brillantes. ¿Sí? Fíjense ustedes la importancia entonces del maestro. Pero no... Menos importante que la capacidad que debe y tiene que existir en nosotros por darnos. Claro que hay almas avanzadas que pueden entregar y dar su vida entera al camino espiritual, al avance, a la, a la realización. Otros no tendrán todavía ese avance, pero están dispuestos a entregar todo lo que tienen. Y tal vez sea servicio, y tal vez sea cosas materiales y tal vez sea alimentos o dinero, lo que sea. Lo importante es que sea eso que se esté entregando algo que surja con total convicción y decisión, no a través de, la, de, de un esfuerzo o de una obligación, porque entonces tampoco funciona. Cuando hemos de entregar algo al servicio de la obra, que tal vez el maestro está orientando, está ayudando, nos está llevando, tiene que ser algo que parta de nuestro corazón. Y tiene que ser dentro de nuestras posibilidades, en la totalidad de todo eso que podemos dar. Porque es lo único que nos va a llevar a crecer. Porque es lo único que nos va a generar los méritos suficientes para poder materializar la obra más importante de todas las obras, que es nuestra alma, que es el proceso interior, y por supuesto esa obra hacia afuera que va en beneficio de la obra que va dirigiendo al maestro y que el universo nos puso ahí para que otras personas también se beneficien de todo ello. Muy bien, espero que quede claro. Seguimos, lección número 74 del chin lo titulé así. Todo tiene vida. Hay quienes extraen su energía de rendir culto a los seres divinos y a las deidades y de meditar sobre ellos. Si te sientes inclinado a rendir culto, venera entonces los siguientes elementos. Venera al fiero sol, depósito del yang, y a la acuosa luna, depósito del yin. Venera los centros espirituales de hombres y mujeres, que son angélicos en todo sentido, venera los ocho grandes manifestaciones, cielo, tierra, agua, fuego, trueno, lago, viento y montaña, venera los 64 hexagramas del Aichi, que iluminan la armonía subyacente del universo, por último, venera al gran Tai Chi, en el que están contenidas, equilibradas y basadas todas las cosas, o sea, venera todo, y cuando hablamos de venerar, estamos hablando de respetar, Estamos hablando de dar ese voto, de entrega a la divinidad. ¿sí? Porque ser un devoto significa dar el voto, estar del lado de la divinidad, jugársela por ella. ¿Mm? Pero la divinidad está en todos lados. Entonces, ¿cómo nosotros nos entregamos a la divinidad? Respetando y entregándonos a las labores naturales, de crecimiento, de evolución y de expansión de la sabiduría y de la conciencia es así como entonces nosotros estamos realmente manifestando que encontramos vida en todo y que encontramos a Dios en todo muy bien, seguimos lección número 75 lo titulé aprovecha a tu maestro y completa tu destino dice ¿Te gustaría liberarte de las regiones inferiores de la vida? ¿Te gustaría salvar al mundo de la degradación y de la destrucción al que, al que parece destinado? Apártate entonces de los movimientos superficiales de masas y ven en silencio a trabajar sobre tu propia conciencia de ser. Si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. Encuentra pues en un maestro que sea un ser integral un faro que extienda su luz y su virtud con ecuanimidad sobre quienes le aprecian y sobre quienes no. Date forma en su molde, báñate en su nutriente y radiación y refleja al resto del mundo. Llegarás a comprender una verdad eterna, siempre hay un hogar pacífico para ser virtuoso. Entonces, fíjense, aquí nos está marcando el huabuchín, uno de los elementos fundamentales que nosotros debemos y tenemos que tener en cuenta para saber si esta persona que identificamos llamamos o queremos que sea nuestro maestro es realmente alguien virtuoso es realmente alguien con un avance importante y cuál es este tips que nos da bueno fíjense ustedes si es capaz de preservar el equilibrio si es capaz de preservar su ecuanimidad y su centro en los momentos por supuesto de, de positivos, en los momentos de gloria, en los momentos de logros, pero también en los momentos de adversidad, de conflicto, de juicios que se hacen en contra de él o de su obra. Observen ustedes esto. La persona se mantiene en su centro, la persona se desenvuelve con naturalidad y conserva su sabiduría, sus lecciones, sus enseñanzas, a pesar de estas situaciones altas o bajas, buen tips para que tengamos bien presente a la hora de evaluar al maestro que tenemos. Lección número 76. Salvar es sanarse, es volver al carril. ¿Quién puede salvar el mundo? Tal vez alguien que siga con devoción estas enseñanzas, que aquiete su mente, que ignore todas las divergencias, que desarrolle una elevada conciencia de las verdades sutiles, que funda su virtud con la virtud universal, la extienda al mundo sin expectativa de recompensa, será sin duda el salvador del mundo. Bueno, en muy breves palabras nos está diciendo algo supremamente importante elevado, supremamente poderoso ¿no? realmente estamos nosotros eh, en condiciones de tener la fortaleza la convicción, la decisión de querer salvar el mundo yo sé que todo el mundo quiere salvar el mundo ¿cómo no? desde ya pero es lógico, es evidente que no podemos dar lo que no tenemos como bien claramente nos dice el Wabuchín, tenemos que salvarnos nosotros. Pero en ese acto egoísta, entre comillas, de salvarnos nosotros, también entendemos, a medida que vamos avanzando, que hay que generar obras para salvar a otros, porque no hay manera de seguir avanzando, de seguir creciendo, si no compartimos lo que ya hemos obtenido. Entonces se hace una dinámica, simbiótica en donde crezco para dar y esa obra hacia los otros se me regresa multiplicada y que a su vez crezco aún mucho más para seguir dando, dándome más y siembro y cosecho y siembro de cose y cosecho cada vez de forma más multiplicada ¿estoy decidido a eso? ¿tengo la, la, la decisión la claridad y el amor interior si es así no perdamos tiempo, sumémonos a ese grupo, a ese maestro, ese, esa intencionalidad que está a nuestro alcance, a ese proyecto divino, y dediquemos nuestra vida a todo eso, porque lo que vamos a obtener no son más que bendiciones. Y si aún no hemos encontrado nuestro lugar, nuestro grupo, nuestro sitio, pues entonces pidamos, pidamos con el corazón, pidamos con intensidad y con sinceridad porque se va a presentar ahora, si ustedes están viendo este video y están escuchando estas palabras pues déjenme decirles que ya encontraron un lugar aquí estamos en manifestación mística desde hace años trabajando para alcanzar esa realización siguiendo estas enseñanzas de los grandes maestros y como no, el del Wabuchín el de la Ocea. muy bien Lección número 77, dice, o lo titulé así mejor dicho, lo verdadero es sencillo, es simple. La humanidad se hace cada vez más inteligente, pero es claro que cada día hay más problemas y menos felicidad. ¿Cómo puede suceder esto? Porque inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Cuando la sociedad abusa de la inteligencia parcial e ignora la sabiduría holística, sus miembros olvidan los beneficios de una vida sencilla y natural. Seducidos por sus deseos, emociones y egos, se convierten en esclavos de exigencias corporales, lujos, poder, religión eh, religión desequilibrada y excusas psicológicas. Entonces Empieza el reino de la desgracia y de la confusión. Sin embargo, las personas de espíritu superior pueden despertar en tiempos de agitación para sacar a los demás del lodo. Pero ¿cómo puedo, ¿Cómo puede uno solo liberar a muchos? Primero, liberando su propio ser. No hace esto elevándose a sí mismo, sino rebajándose a sí mismo. Se rebaja a sí mismo a lo que es simple, modesto y verdadero. Integrándolo en sí mismo, llega a ser maestro de la simplicidad, de la modestia de la verdad. Emancipado totalmente de su previa vida falsa, descubre su naturaleza original pura, que es la naturaleza pura del universo. Desprendiendo libre y espontáneamente su energía divina, trasciende constantemente situaciones complicadas y arrastra todo lo que le rodea de nuevo a su unidad integral por ser una divinidad viviente cuando actúa el universo actúa por eso mientras más grande es el alma mientras más iluminada esté más humilde, más simple y más sencilla será recuerden esto no crean esas grandes representaciones de gente supremamente eh, inteligente y dice que también sabia y con actos excéntricos y, y de gran, eh, grandes palabras imperativas nos quieren a nosotros demostrar ese nivel superior que han alcanzado porque no es así, una persona que realmente tiene profundidad, realización y un gran desarrollo del alma, está siempre de forma simple, sencilla, pero claro, con palabras contundentes y realmente transformadoras, aleccionando, ejemplificando y compartiendo lo que tiene, pero jamás obliga, jamás fuerza, jamás se pone a, a mostrarse a los demás como alguien inalcanzable o que está por encima de los demás, porque eso no pertenece a la verdadera sabiduría. El caso de Jesús y de todos los grandes maestros, por supuesto, son casos que nosotros debemos de tener, son ejemplos que debemos de tener muy, muy presentes. A veces la religión desde ya no lo ponen a estos maestros en un sitio, en un pedestal, que pareciera que sí es inalcanzable, pero eso no es así. Tanto Jesús como todos los maestros que realmente han trascendido y han alcanzado el Tao, la iluminación, eran personas supremamente alcanzables por nosotros, que compartían lo más cotidiano, lo más diario, y se divertían, y jugaban, y reían, y, y, y todo, sin dejar de ser sabios. ¿Por qué perderse de todo eso tan bello que también existe en esta, en esta dimensión, en esta realidad, en este plano? Ningún maestro se lo perdería. Hay muchas cosas que solamente se pueden hacer aquí y no se puede hacer en otras esferas. ¿Cómo lo voy a desaprovechar? ¿Cómo no voy a compartir una fiesta, o bailar, o escuchar música, o comer platillos, o, o hacer un viaje, o reír y jugar? ¿Cómo no hacerlo? Siempre, por supuesto, en niveles que tienen que ver con el sentido común y la cordura, ¿no? pero, pero desde ya que todo eso hace que realmente esa alma trascendental que existe dé de manifiesto el alcance que ha tenido. Esa simpleza, esa sencillez, es estar al lado de los otros. Muy bien. De lección número 78. Dice: ¿sí, no? 78. La religión como posada y el camino como evolución. Así lo titulé. Existen muchas religiones parciales y después existe el camino integral. Las religiones parciales son intenciones humanas desesperadas y astutas. El camino integral es una expresión profunda de la mente universal pura total las religiones parciales se basan en la manipulación hipnótica de las mentes subdesarrolladas fuerte esto, ¿eh? pero bueno así lo dice, el camino integral se basa en la libre transmisión de la simple e inmutable verdad natural es una realidad total no una práctica oculta el camino integral se abstiene del fanatismo conceptual, de la vida extravagante, de los alimentos exóticos y de la música violenta, todo esto perturba la serenidad de la mente y obstruye el desarrollo espiritual, es de esto a lo que me refería que todo tenía que ser vivido y compartido con cierta cordura con cier... dentro de ciertos parámetros ¿no? renunciando a lo que Está de moda y aceptando de corazón lo que es sencillo, honrado y virtuoso. El camino integral te hace regresar a la esencia sutil de la vida. Adoptas sus prácticas y te volverás como él, honrado, simple, verdadero, virtuoso, total. Como ves, en propósitos parciales, la propia transformación es siempre parcial pero en el desarrollo integral de sí mismo es posible realizar una metamorfosis completa, trascender tus propias limitaciones emocionales y biológicas y evolucionar hacia un estado superior de ser. Manteniéndote apartado de las sombras y siguiendo este simple camino, te vuelves extraordinario e insondable, un ser de profunda sutileza cósmica. Sobrevives el tiempo y el espacio, dándote cuenta de la sutil verdad del universo ¡qué maravilloso! es pura poesía pura poesía pero que es pura luz también y que por supuesto viene a mi mente eh, el, el entendimiento del por qué es muy poco conocido el guabuchín o por qué en algún tiempo fue también perseguido y fue buscado ser totalmente desaparecido para la humanidad, porque realmente tiene cosas elevadísimas, trascendentales. Si hace mil años esto desde ya era algo increíble, son palabras y lecciones que están expuestas a un nivel superlativo, hoy después de mil años aún lo sigue siendo. No hemos todavía comprendido el jugo, la esencia, lo importante de todo lo que viene aquí yo los invito a que repasen esta lección y repasen por supuesto todo el guabuchín porque es un libro de estudio es un libro que hay que mantener siempre muy muy presente entre nosotros y claro desde ya que hace esta enorme diferencia entre religión y camino espiritual sí, porque el camino espiritual es avance es transmutación, es cambio es permanente eh, transformación en todos nosotros, a todos los niveles. En tanto y en cuanto una religión es algo siempre fijo, estático, lleno de dogmas. Y es verdad que te da ciertos elementos, pero nunca jamás vas a alcanzar el nivel que te puede permitir dar un camino espiritual, en este caso, las enseñanzas del Tao. ¿Sí? Lección número 79, a tres lecciones de terminar este maravilloso libro, y lo titulé así, Sabiduría perenne. Las personas de futuras generaciones que estudien y practiquen la verdad de estas enseñanzas serán bendecidas, adquirirán la luz sutil de la sabiduría, la poderosa espada de la claridad que corta todo obstáculo, y la perla mística de la comprensión que envuelve el universo entero. Alcanzarán la comprensión interior necesaria para recibir la verdad integral del Tao, siguiendo esta verdad con sinceridad descarnada. Se convertirán en ella, totales, valientes, indestructibles, innombrables. wow ¿Sí? O sea, realmente toda esta sabiduría maravillosa está a nuestro alcance, es lo primero que nosotros debemos de entender y debemos de comprender, porque nosotros somos esas generaciones futuras, porque nosotros que estamos presentes, escuchando este video, porque nosotros que hemos llegado al libro del Wabuchina, las enseñanzas del Lao Tse, a un verdadero camino espiritual, todos nosotros podemos alcanzar esa realización, esa inmortalidad, ese llegar a esa fuente de conciencia y de sabiduría perenne y eterna todo eso es posible por favor no dejemos todo esto tan elevado lejos de nosotros porque eso no es así es de ahí que los maestros y los seres iluminados nos dan ejemplos de todo esto si ellos están entre nosotros para decirnos que nosotros también podemos llegar a ser ellos pero claro tenemos que tener una actitud despojada de todo lo que significa lo material, de todo lo que significa la carne. Y cuando hablo de despojarnos de todo ello, no significa que deba definitivamente dejar de vivir todo eso. Lo que estamos diciendo, lo que los grandes maestros han dicho, y el Wabuchín dice, es que nosotros no debemos de estar motivados y movilizados por esas condiciones desde ya que necesito un cuerpo, ¿cómo me voy a desencarnar del cuerpo para avanzar? Es una contradicción, necesito mi cuerpo para avanzar, pero mi cuerpo no va a determinar mi elección de vida. Si yo sé, por ejemplo, que para mí comer verduras y comer sano y comer cosas vegetarianas es algo positivo para mí, y claro, a pesar de que tenga ganas de comer carne, que no digo que esté mal, Simplemente digo que es una decisión que uno ha tomado. Si ha tomado esa decisión, entonces, ¿por qué voy a comer carne? Porque mi cuerpo del deseo quiere comer carne. Si yo aleccioné y decidí no comer carne, no comer comida chatarra, entonces mi elección es la que va a prevalecer, no la del cuerpo del deseo o la del cuerpo o la que el cuerpo físico quiere. Si yo sé que tengo que sacar algo adelante y decido hacerlo, entendiendo que el cuerpo físico, por supuesto, tiene ciertas limitaciones, por el momento, solo por el momento, bueno, sin embargo, lo voy a dejar todo y lo voy a dar todo. No me voy a detener y no me voy a frenar al primer dolor que tenga, o la primer molestia o sudorcito que me recorra aquí el cuellito. ¿Sí? ¿Sí? Persevero hasta terminar la obra o hasta llegar al límite de mi cuerpo físico. Eso es realmente tener determinación, decisión y una sinceridad descarnada, como lo dice el wabuchi Y así llegaremos a ser indestructibles, innombrables, valientes, totales. ¿Eh? Maravilloso. Muy bien, lección número 80, y lo titulé así, La maestría de lo auténtico. El mundo está lleno de maestros iluminados a medias, extremadamente inteligentes, demasiado sensibles para vivir en el mundo real, se rodean a sí mismos de placeres egoístas y otorgan sus grandiosas enseñanzas a los incautos, haciéndose conocer públicamente de manera prematura con el propósito de alcanzar algún clímax espiritual, constantemente sacrifican la verdad y se desvían del Tao. Lo que realmente ofrecen al mundo es su propia confusión. El verdadero maestro entiende que la iluminación no es el fin, sino el medio, tomando conciencia de que la virtud es su meta. Acepta el largo y con frecuencia ardo cultivo que es necesario para alcanzarla. No maquina para convertirse en líder, sino que en silencio sobrelleva cualquier responsabilidad que caiga sobre sí. No apegado a sus realizaciones ni atribuyéndose nada, guía al mundo entero orientando a las personas que le llegan. Comparte su energía divina con sus alumnos animándoles poniéndoles pruebas para fortalecerles, regañándoles para despertarles, dirigiendo las corrientes de su vida hacia el océano infinito del Tao. Si aspiras a esta clase de maestría, enraízate en el Tao. Abandona tu hábito y actitudes negativas, refuerza tu sinceridad, vive en el mundo real y extiende tu virtud por él, sin excepción en la vida cotidiana sé el más auténtico padre o madre el más auténtico hermano o hermana el más auténtico amigo y el más auténtico discípulo respeta humildemente y sirve a tu maestro y dedica todo tu ser de manera inquebrantable a tu propia evolución entonces alcanzará sin duda el dominio de ti y serás capaz de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Bueno, la autenticidad en todos los aspectos, importantísimo. ¿eh? Ahora, queremos un maestro, un gran maestro, claro, ese maestro no tenga duda que va a llegar, pero cuando nosotros seamos realmente dignos y verdaderos y auténticos y sinceros discípulos, es de la única manera que nosotros podemos llegar al encuentro de un maestro. Porque el maestro llega cuando el discípulo ya está preparado. Eso es siempre así. Entonces no nos quejemos de que ay, no encuentro a nadie, ay el que encontré es un chante, es un mentiroso, es puro ego. Bueno, si eso se está dando, si eso está ocurriendo es porque todavía nosotros no hemos sido lo suficientemente auténticos, sinceros y de firme decisión con esto de enraizarnos en el Tao, como dice el Wabuchín. Muy bien, ¿eh? importante. Y ahora sí, para finalizar esta maravillosa eh, lectura de cinco programas que tenemos en este canal de Manifestación Mística, Vamos a pasar a la última lección del Wabuchín, la número 81, que titulé Vive este conocimiento y entra la magia del Tao. Y dice la última lección. Con todas estas palabras, ¿qué se ha dicho? La verdad sutil puede ser señalada con palabras, pero no puede ser contenida por ellas. Toma el tiempo de escuchar lo que se dice sin palabras, de obedecer la ley demasiado sutil para ser escrita. Perdón, obedecer la ley demasiado sutil para ser escrita. Debe ser, es demasiado sutil para ser escrita. De venerar lo innombrable y de aceptar de corazón lo que no tiene forma. Ama tu vida, confía en lo que necesitas. No tendrás que acudir a esconderte en retiros espirituales. Puedes ser un bondadoso y contemplativo eremita justo aquí en medio de todo, sin ser afectado en la esencia, totalmente sostenido y recompensado por tus prácticas integrales, animando a los demás, dando libremente a todos despertando y purificando al mundo en cada movimiento y acción ascenderás al reino de lo divino a plena luz del día el aliento del tao, tao habla y quien está en armonía con él lo oye con toda claridad bueno, muy bien entonces desde ya que todas estas enseñanzas que hay que tenerlas muy presentes por eso los invito a que vuelvan a escucharlos cinco programas que tenemos del Tao, tienen que ser acompañadas con la práctica diaria, tienen que ser vividas para ser realmente entendidas. De esta manera entonces empezaremos a preservar en nosotros, gracias a esta incorporación de experiencias y vivencias, toda esa sabiduría que solo se incorpora habiendo llevado a la práctica y a la obra toda esta enseñanza tan maravillosa y tan extraordinaria. No pongamos nosotros nuestra esperanza y nuestra fe simplemente en la petición, en la oración y, y, y en el llanto por avanzar. Pasemos a la acción, venzamos esos miedos, esas dudas, esas, esas inseguridades... Empecemos a la por esto de ir en dirección hacia el avance. Y yo sé que a veces podremos dar eh, pasos en falsos por así decirlo, entender que no fue el camino correcto, pero eso no significa que si se haya presentado, no haya sido algo necesario para ser vivido. Aquí lo importante es esa actitud que nos va a llevar de forma definitiva a esa transformación y a encontrar el camino que nos corresponde y por supuesto a la realización hace un rato le decía a los chicos que había un maestro que se había, había llegado a la iluminación y entonces el discípulo le pregunta al maestro maestro, ¿qué es esto de la iluminación? ¿qué es esto de llegar al Tao, de encontrar la realización? y el maestro le dice, mira antes de iluminarme, yo estaba... Preocupado, estaba deprimido, estaba confundido. ¿Y ahora, maestro? Y ahora estoy preocupado, estoy confundido y estoy deprimido. <ríe> bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo llevó a la iluminación? Es la actitud. Es esa determinación, es esa entrega, es esa desencarnada labor por, por ir en dirección hacia lo trascendental, que hace la diferencia. Eso nos va iluminando y eso nos hace llegar a esa meta que en definitiva es el encuentro con el todo y con nosotros mismos. Muy bien, hasta aquí entonces finalizamos este maravilloso libro del Wabuchi. ¿eh? Ya bueno.